Estamos contigo, estamos en tu Mundo Mujer y hoy estamos conociendo. Él es candidato, Abel Salgado, y él es aspirante del PRI, precisamente, a la presidencia municipal de Zapopan. ¿Cuál es la expectativa, por favor, Abel, que se tiene con Zapopan? ¿Qué es lo que busca realmente eh, tener con toda la gente, con todo lo que se vaya a llevar a cabo en acción? Transformar la realidad que hoy estamos viviendo. Fíjate que Zapopan es un municipio donde hay una gran y profunda desigualdad. Hay eh, un, una estadística que, que nos uh -huh. preocupa, que es que siete de cada diez zapopanos viven en condiciones de pobreza y en alguna condición de vulnerabilidad. Uh -huh. Uh -huh. Y justamente, pues, Muchos de estos zapopanos y zapopanas son mujeres. Uh -huh. Y lo que lo que nosotros queremos es eh, trabajar para acortar esa eh, desigualdad, para reducirla de manera, de manera muy importante, pero sobre todo eh, tener políticas públicas y tener programas de gobierno que atiendan realmente la necesidad de la mujer. Yo concibo a la mujer como el pilar fundamental de la familia. Y la familia es el pilar de la, de la sociedad. Y lo digo porque así lo creo de verdad. Yo soy hijo eh, de un matrimonio donde lamentablemente mi padre murió a una edad eh, muy temprana. Eh, soy el mayor, Ajá. pero tengo tres hermanas más uh -huh. menores. Uh -huh. Entonces, me crecí en un entorno familiar donde... Había cinco mujeres y yo. Uh -huh. Esto me lleva pues a, a, a tener eh, un, un, eh, una gran eh, comprensión de lo que es el que una mujer eh, tenga que luchar y, y, y trabajar para salir adelante y sacar a los suyos adelante. Y en este contexto, uh -huh. eh, lo que, lo que, una de las cosas que estamos planteando es justamente impulsar de manera decidida a las mujeres, sobre todo a aquellas que son madres solteras, que son jefas de familia, que llevan a cuestas la responsabilidad de eh, sacar adelante las necesidades económicas en su hogar y para ellas eh, estamos eh, proponiendo... De, de centros de capacitación donde puedan aprender alguna actividad donde se pueda desarrollar su espíritu emprendedor y a través de un conocimiento mayor y de un desarrollo de habilidades, irlo acompañando eh, con créditos accesibles que les permita eh, hacer realidad este, estos proyectos productivos darles las facilidades para que puedan acceder a la obtención de sus eh, permisos, de sus trámites, uh -huh. para poder tener eh, todo, todo en orden y que efectivamente pues, eh, a través de este tipo de, de actividades tengan la, la posibilidad como, como eh, mujeres productivas pues de salir adelante con, con este tipo de proyectos. Otro tema que también eh, es parte de las propuestas y que van dirigidas de manera específica hacia las mujeres es la creación en Zapopan de guarderías de tiempo completo y guarderías de turno nocturno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de mujeres que cubren jornadas laborales de ocho horas y y hoy las guarderías eh, cubren espacios o uh -huh. cubren periodos de tiempo menores a esas jornadas laborales, eh, es difícil salir del trabajo para recoger a los niños, es complicado alguien que te haga el favor de recogerlos y, y después llevarlos a casa y estarlos atendiendo, entonces planteamos la creación de estas guarderías de tiempo completo y también reconocer que hoy hay una gran cantidad de empresas, de industrias que tienen turnos nocturnos, donde hay muchas mujeres que uh -huh. laboran uh -huh. y que tienen la necesidad también de que sus hijos se queden bien atendidos y bien cuidados. Entonces, la creación de guarderías de turno nocturno es parte también de una de las propuestas que tenemos. Es muy triste y es muy lamentable tener que reconocer que existe eh, violencia, violencia de género, que hay una eh, in, pues indicadores que, que nos eh, dan a conocer cómo la, la violencia contra la mujer pues se ha convertido en una práctica eh, que tenemos que erradicar y que tenemos que combatir, y en ese contexto estamos también proponiendo la creación de una policía rosa, una policía que se dedique a atender y a prevenir la violencia de género, la uh -huh. violencia eh, psicológica, eh, sexual, laboral, económica, para que este tipo de eh, ataques y de de agresiones hacia, hacia las mujeres eh, no se presenten más y evidentemente esta policía rosa tendrá que ir acompañada de una serie de, de asesorías y de tratamientos muy especializados para que eh, se pueda eh, erradicar de nuestra comunidad esa, esa práctica tan, tan lamentable que tenemos hoy en día y que ha ido elevándose en sus eh, porcentajes de... Uh -huh. de, de pues de, de comisión de este tipo de, de violencia. De violencia que se tiene. ¿Cuál será la raíz para tener todo esto de violencia con las mujeres? ¿Dónde viene esta raíz de pues, lo que estamos viviendo hoy en día de tantas mujeres violentadas? Bueno, sin duda alguna es un es un tema que proviene, me parece, en gran medida de nuestra cultura, una cultura machista que, que no, no permite o no quiere aceptar pues que eh, la equidad de género que hay eh, que, que propiciar y generar igualdad de oportunidades para, para hombres y para mujeres y que el hombre eh, pues no no quiere no quiere entender en muchos de estos casos y, y bueno este hoy vemos cómo esta diferenciación en, en ingresos en oportunidades laborales en oportunidades uh -huh. eh, educativas, etcétera, pues todavía deja mucho, que, deja mucho que desear y hay que combatirlo a través de generar una cultura de respeto, una cultura de la, de la eh, inclusión de la equidad de género que nos permita pues darle lugar y el reconocimiento a la mujer que es una eh, un gran valor y un gran baluarte de nuestra sociedad Bien, bien por todo esto que se está planteando entonces y cambiando un poco el tema, ¿cuál fue la pe última película que viste en pantalla grande, que haya sido al cine en familia, alguna novedad, algo, ¿no? O sea... Fíjate que... No, sí. Me encanta el cine. Ajá. Hace ya tiempo que no, que no he tenido la oportunidad de, de, de, de ir Ajá. hoy. Eh, la dinámica de la chamba, los compromisos, etcétera, eh, pues de repente no te dan esa, esa libertad de horarios para, para poder disfrutar un rato. Lo que hacemos, mi esposa y yo, es eh, disfrutamos mucho de, de las series. Ajá. En casa, eh, ya más, más tranquilos. ¿Cuál, cuál gusto eh, de series? Porque digo, hay varios. Mira, nos gustan mucho las series que tienen contenido histórico. Ajá. Acabamos de terminar la segunda temporada de Isabel, que habla sobre la, la vida de de la reina Isabel II de Ajá. Inglaterra, eh, podemos hablar de los Tudors, que es una, una serie también muy interesante sobre la vida de Enrique VIII, el rey de, de, de Inglaterra, podemos hablar también de la serie de Roma, que fue una extraordinaria producción por parte de, de HBO, que, que nos habla justamente de la, de la decadencia del, del imperio romano y el paso a la república, este... Podemos hablar también de otra serie que me gustó, bueno, me gusta muchísimo, yo creo que es una serie que se, se, será muy difícil que se pueda eh, igualar en materia de producción y de contenidos y todo esto, que es el señor, eh, perdón, Juego de Tronos, que ya está a punto de salir la, la nueva temporada y que a mí en lo personal eh, me, me, me cautiva y me tiene muy emocionado porque además tiene un altísimo contenido político, aunque es, eh, es el género de fantasía. Pero, uh -huh. pero habla mucho de, de política y de la lucha de poder, Este, ese tipo de series son las que las que nos gusta uh -huh. eh, disfrutar, uh -huh. eh, te, terminamos hace poco de ver también otra serie que habla, eh, se llama Troya, la caída de una ciudad, que, que habla de la historia justamente de Helena de Troya, de París, uh -huh. y de eh, Héctor, su hermano, uh -huh. Y cómo eh, se dio la lucha entre los troyanos y, y los eh, espartanos uh -huh. Que llegó a la, a la caída de, de, esta, de esta ciudad de, eh, que, de que se encontraba donde hoy eh, está actualmente Turquía Si pudieras convertirte en un superhéroe Para sorprender a tus hijos, que estuvieran más <risas> chiquillos ¿Quién serías? Batman, sin duda ¿Sí? Sí, sí Batman porque es, eh, no tiene superpoderes, es una persona eh, que, que busca a través de eh, combatir el crimen y la delincuencia, pues eh, tener una, una, una mejor este, ciudad y contribuir uh -huh. a, su, a su comunidad, obviamente utiliza... Eh, sus propios recursos, eh, desarrolla eh, inventos y, y, y genera ahí sus artefactos para, para poder hacerlo con, con mucha eficiencia. Y me gusta mucho el personaje de, de, de Batman, aunque de repente suele ser también un poco oscuro por, por mm -hmm. esa historia personal que vivió de, de niño Bruno Díaz. Bueno, sí. <risa> y, a, a ver, y han estado aquí en la ciudad sin salir de la ciudad, así tal cual, y vamos a ir a divertirnos, ¿cuáles son los lugares que recomiendas? Que sean típicos y que todo el mundo podamos disfrutar, los que más nos representen. Primero, la Basílica de Zapopan, el, el, el centro de Zapopan, que es una, un lugar... Eh, padrísimo uh -huh. para poder salir a convivir en familia, donde tienes opciones gastronómicas, sí. culturales, el turismo religioso, tenemos el museo Huirrari que, que está ahí pegadito a la Basílica de Zapopan, en eh, fin, ahí eh, sin duda alguna. La otra, este, que también está en Zapopan, es el diente, este, donde se puede ir a practicar eh, rapel, para donde puedes ir a practicar ahí este escalada y... y Uh -huh. eh, a, a, deportes, deportes extremos, está dentro de la ciudad, es un, es un lugar muy padre. Uh -huh. eh, ¿Qué otra parte eh, que pudiéramos recomendar eh, también eh, para, para poder eh, dedicar un, un ratito de, de esparcimiento familiar? Bueno, Guadalajara uh -huh. ofrece muchas opciones, sí? hay muchas opciones para poder eh, este, pasar el, un, un rato agradable y conocer mejor nuestra ciudad que a veces no la conocemos ¿verdad? y para conocer también a uno mismo ¿cuál sería por ejemplo un defecto? un defecto, híjole soy muy corajudo de ¿Sí? repente sí, y trato de ser muy ¿De perfeccionista ah, sí. oh, viene por querer la perfección ah, así es, así es, de repente busco mucho la, la perfección y, y cuando no se alcanza me, me enojo ¿cuál es el accesorio que crees que en tu outfit nunca debe de faltar? Mi anillo. Oh, muy bien, el anillo. Mi anillo de, de boda. ¿Hay, hay quienes no lo traen, ¿verdad? Hablando de... Pues dicen que se les pierde. Así, ¿Engorde? ¿Qué te dices cada mañana? A ti. Primeramente a ti. Primeramente... Eh, le doy gracias a Dios por, por darme la oportunidad de despertar y, y poder respirar un día más. Uh -huh. Y lo que me digo es a echarle todas las ganas. Este es un día especial, es un día en el que hay que hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien y hay que hacerlas con gusto, con, con pasión y con entrega. Bien, cuando seas candidato, ¿a qué hora se levanta uno? Pues, ¿Alas? Muy temprano, yo generalmente soy, soy madrugador, acostumbro levantarme seis, seis y media de la mañana más tardar para poder Muy alcanzar bien. a hacer mi rutina de ejercicio pues, y luego ya dedicar el día. Abel Salgado, muchas gracias por estar aquí, candidato a la presidencia municipal de Zapopan, aspirante del PRI. Muchas gracias por compartir. Vamos a anunciar. Al contrario, gracias. <música> Can I steal it from you?